a León y a Lordi. ¿Cómo están, amigos? Muchas gracias. Pues bueno, no no les quito más tiempo. Me gustaría escucharlos a las de ya y seguramente que también a nuestra audiencia. Entonces, por favor, les cedo el micrófono. Este es su espacio gracias, muchas gracias por tenernos Y espectacular toda la movida, todo el evento Un placer estar Gracias, gracias Un montón enorme Total Ahí está, ahí está, ahí estaba muteado yo Eh... Como les estaba diciendo, somos Leon y Lordi, la Taberna de rol. Eh, para la gente que nos está mirando por nuestro Twitch, gracias Y a toda la gente que está en Youtube, también gracias por pasar Tenemos un canal eh, dedicado a fomentar el rolito esta actividad que nos gusta tanto a todos El eh, Lordi y yo somos los DMs actuales del canal Lordi está dirigiendo una partida de Vampiro quinta edición Y yo de Dungeons and Dragons quinta edición Y hoy vamos a hablar de, de un tema A Lordi está muy bajito, ahora le subimos al Lordi, ahí va desde ahí Perfecto. está. A ver. Ahí se debería escuchar mejor. Vamos a hablar de este tema que eh, la verdad que fue un gusto prepararlo. Fue súper divertido preparar esta charla. Sí, la verdad que no, no, nos encantó. Todo, o sea, nosotros <risa> tenemos, como ya muchos saben, tenemos eh, nuestras charlas periódicas eh, y agregarle todo esto de, de plasmarlo para poder contar eh, esta idea que tenemos eh, que, que, que nos acompaña en nuestra forma de dirigir, nuestra forma de jugar también. Eh, que son herramientas para agregarle drama a tu mesa de rol y no colapsar en el intento, que eso es algo que nos ha pasado <risa> muchas veces eh, a la hora de intentar estimular la interpretación y, y ver que uno no llega a lograr los objetivos que uno se propone. Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestra experiencia, de nuestras malas experiencias sobre todo, eh, y las cosas que hemos aprendido en todo este tiempo? ¿Cómo podemos ayudar a, a otras personas a que, a que puedan estimular esta parte tan linda de, de rolear que... Que es la improvisación, que es la, la interpretación. Exacto. Así que eh, creo que deberíamos empezar. Esta Tenemos una charla diagramada como para tener una guía a nosotros. Así que espero nos puedan acompañar. Bueno, Lordi, contame. Y algo que no, charlamos también, que es muy, muy, muy importante aclarar, es qué entendemos por drama. Cuando hablamos de este título de la charla, qué entendemos por drama... Eh, lo llamamos eh, llamamos drama realmente a esta parte del rol como decíamos antes, del juego de rol está relacionada a la interpretación a ponerse en la piel de, de un personaje o, o de varios en el caso de, de quien dirige eh, para contar una historia para contar eh, esta historia que nosotros estamos plasmando entre todos de forma colaborativa la experiencia puede, o sea, puede ser enriquecida forma eh, casi sin límites, digamos, por esta, por esta actividad. Eh, que, por otro lado, también no es necesario. O sea, no es fundamental para disfrutar o para jugar una partida de rol, eh, interpretar, hacer voces, eh, como, eh, plasmar con tu cuerpo lo que hace tu personaje. No es necesario, no es fundamental. Pero sí creemos, como decía antes, que, que enriquece, digamos, no con, con, con estamos de acuerdo. Eh, y siempre terminamos charlando mucho de eso, por eso también eh, decidimos compartir un poco de esas charlas aquí en el carnaval. Es que eh, cuando, cuando decimos Enriquece, la idea es que eh, no solo te va a, a incrementar la, la diversión de, la, de, de, de estar jugando ahí en el momento, sino cuando mires para atrás y digas, che, la última partida fue una locura... También, también te vuelven todas esas cosas de No, porque vos, tu personaje hizo esto Y fue increíble el momento en el que, lo que sea eh, También pasa eso con el rol, digamos Cuando uno recuerda y, y se vuelve a encontrar con todos esos pequeños momentos Que brillan, digamos Y al incrementar el drama En todos esos momentos se vuelven todavía más grandes Y más importantes y más divertidos Total Podemos charlar un poco, para empezar, de nuestras experiencias. Por lo pronto, con las partidas que tenemos eh, sucediendo en este momento en la taberna. Eh, que son de eh, Nurem y el jardín de los presentes, respectivamente León y yo. Eh, nosotros tenemos la, la bendición de contar con unos jugadores que tienen un, eh, una capacidad de generar drama, de generar interpretación, de de generar conflicto que siempre les estamos súper agradecidos de poder trabajar con gente así eh, pero es la realidad que no todas las mesas pasa eso digamos. no solo de que la gente por ahí no se anima tanto a interpretar sino que por ahí eh, si estás jugando con gente con la que nunca jugaste antes o que no conoces es entendible que uno sienta vergüenza digamos nos pasa a todos eh, ¿qué podemos hacer para estimular esa esa interpretación, esa, eh, esa retroalimentación de, de drama, en, tanto en, como nosotros como máster, como nosotros como jugadores, porque hay cosas que podemos hacer para aportar a esto y para ayudar a que le, nuestros compañeros de mesa se, se suelten más, o se, eh, se animen a, a rolear un poquito más, a interpretar un poquito más. Sí, y, y para empezar, digamos, con estas cosas, hay... Eh, Gran parte de las herramientas que las que vamos a hablar ahora también son... Eh, hay cosas que hay que dejar de usar. Herramientas que hay que detener. Eh, de, de, su constante uso. Y la primera es esta cuestión del de DM apurado. Que la idea que tenemos con esto dice... No hace falta estar todo el tiempo agregando contenido para los jugadores. Porque al hacer esto, vos estás forzando, digamos que se desarrolla el mundo, la historia, lo que sea, y le vas reduciendo el tiempo a los jugadores para interactuar entre ellos. Si, si por cualquier motivo los jugadores se pueden hablar entre ellos y hay un intercambio de ideas, no una de las mejores cosas que podés hacer como DM es quedarte callado y disfrutar eso, porque es lo que estabas esperando. Es lo que, lo que querías hacer. En la verdadera victoria, la verdadera victoria de, de, <risa> del Master o del DM <risa> o del Game Master es cuando podés echarte un poco atrás esconderte atrás de, de la pantalla sí. y dejar que ellos que esos personajes que creamos entre todos actúen interactúen ahí eh, bueno, es difícil uno tiene la, la iniciativa como decías León del DM apurado uno tiene la, la necesidad de llenar espacio sí. pero realmente cuando los jugadores interactúan entre sí no hay espacio que llenar se está llenando solo el espacio entonces aguantar y, y, y esto que va, ibas a introducir o este evento que iba a pasar puede esperar Uh -huh. Acá me refiero como puede esperar, ¿No? no en la cronología de la partida. Tiene que pasar ahora, seguro. Pero puede esperar a que termine la conversación. O, o que suceda en el momento de tensión de la conversación donde realmente eh, cambie la, la, la experiencia, cambie la dinámica. Por ejemplo, eh, a, a, antes de que ve un jugador, un personaje que está siendo increpado de su respuesta. Tal cual. Eh... Hay momentos. Eh... Esperar ese momento dramáticamente óptimo puede ser, puede ser muy útil. Ese momento, el que los personajes están discutiendo fuerte y, y se están acercando entre ellos y ponen la se ponen cara a cara y, y lo último que falta es que alguien, digamos, que yo rompa un vaso y que estalle la catomba. Bueno, ahí ese es el momento en el que el DM puede ingresar y continuar el, la historia, el plot, lo que sea. Eh, para que ese momento de tensión eh, tenga también, digamos... Les das a los jugadores al, al separar esa parte. Momento para, bueno. Todo esto sucede, fue retenso. Yo después con esta persona voy a tener que seguir viviendo, voy a tener que seguir viajando y va a haber un, voy a tener que relajar un poco y tratar de retomar esa charla después. Porque va, va a volver, va a volver a charlar. Entonces, ahora, eh, una de las cosas que queríamos aprovechar era contar algunas de nuestras experiencias cuando fallamos en esto, principalmente. Eh, ¿Se te ocurre alguna, vos, Lordi, ahora? Eh, sí, se me ocurre. Hace bastante tiempo yo dirigía una partida de, creo que era Vampiro 20 aniversario, eh, o, o revisada, no me acuerdo qué edición, pero era Vampiro la mascarada. Sí. Eh, y tenía una, un grupo de jugadores que de un lado tenía algunos que eran muy tímidos, que eran las primeras experiencias que tenían roleando, y de otro lado tenía gente experimentada, que a priori parecía experimentada, simplemente porque eh, había jugado mucho rol. Pero eso no lo hace del todo un rolero experimentado, la cantidad de rol que jugaste. Sí la empatía que construiste en base a todo este tiempo. Porque la mejor y la más grande, el más grande stat, o el más grande atributo que tiene que tener un rolero, no solo un máster, eh, por lo menos a, a mí, a, en mí, en mí en, ¿cómo se dice? En mi opinión, y creo que en eso estamos de acuerdo con León, porque siempre charlamos al respecto, es la empatía, es entender de dónde viene el otro, entender qué es lo que, qué es lo que está intentando hacer el otro, eh, reflejarse en el otro, tratar de no imponer, es eh, muy importante. Y tenía un jugador, o de hecho dos jugadores, que bueno, al tener más experiencia terminaban tomando las, las riendas de las interacciones y yo no podía lograr que, le, que me den espacio para que los otros puedan empezar a generarlas. Y eso es muy difícil teniendo gente experimentada y gente poco experimentada al mismo tiempo eh, creo que hoy en día me cuesta todavía después de tantos años de, de dirigir y de jugar, me cuesta realmente hacer, hacerles lugar al que le cuesta eso, y, y yo siento que en esa partida fallé completamente si bien la partida terminó, la gente en general la pasó bien, yo me quedé con un gusto amargo, de hecho tuve que seguir pensando en eso bastante tiempo, eh, para ver cómo lo podía mejorar eh, porque yo sentí que se podrían haber divertido más yo sentí que podrían haberse enganchado más, los que, a los que más le costaba, claro eh, y eso me hizo pensar mucho sobre qué papel tengo que tener yo como, como director. y ¿Qué puedo hacer yo como jugador para eh, si estoy en alguna de esas dos opciones? O sea, si soy el experimentado que tratar de darme cuenta hasta qué punto no sé, estoy ocupando el espacio. Eh, y de la misma manera, si yo soy el, que, el más tímido o que es más nuevo, ¿cómo eh, detectarlo si es alguien que es por, por, por poca exper experiencia? Y si es por timidez también, digamos, ¿y cómo eh, yo si estoy en esa situación, ¿cómo expresarlo también? No? Claro. Yo, yo, eh, me yo cansó cometí. Bastante. Perdón, dale, dale, Sí, sí, fue, fue la primera vez que jugué en mucho tiempo con gente que no conocía del todo y fue difícil. Claro. Bueno, yo, yo cometí el pecado entero, digamos. Eh, eh, fue, fue una situación en la, también, una partida en, en Mis Años Mozos, cuando. Cuando, digamos, nada, nada de lo que tenía como DM era, era algo que yo consideraba. que ahora considero, digamos, sólido. Eran todas, recién arrancaba y, y todo lo que estaba haciendo era más que nada, tipo, tocar de oído. Y. Va, eh, ni siquiera era, tipo, eh, tratar de, de lograr algo consistente. Y lo que pasó fue que. Eh, eh, me, preparé la aventura, preparé la sesión entera porque era re importante todo lo que iba a pasar. Un momento de la historia súper grande. Que. Bueno, cosas podían pasar. Y, y. arranca la sesión. Empiezo a dirigir. Empezamos a jugar. Y en un momento los jugadores se detienen a charlar en un patio. Y. Se ponen a charlar entre ellos para. No para decidir qué hacer. Estaban. Ellos estaban haciendo las cosas bien. Ellos estaban decidiendo. ¿Está bien lo que estamos haciendo? Realmente este es el camino que, que queremos seguir, lo que consideramos correcto Y yo no, no les estaba prestando atención a la charla Yo estaba pensando en mi cabeza, diciendo Bueno, lo que tiene que pasar ahora es esto, lo que tiene que pasar después es esto Y cuando dije, bueno, ya pasaron exactamente 15 minutos de historia Esto es lo que sigue, pum, y los, les tiré eso en la escena Cortándoles una charla maravillosa eh... Ellos en aquel momento tampoco supieron cómo reaccionar Y simplemente siguieron jugando el rol pero eh, mucho tiempo después me di cuenta eh, que, era, que eso fue un error absoluto. Ah, terrible fue. Eh, tal vez incluso les, les, eh, y, les detuve a ellos eh, aprender a rolear de una manera más copada. Porque ellos, ellos claramente estaban mucho más avanzados que yo en ese tema. Porque yo estaba metido en mi, sí. mi túnel. Intuitivamente estaban <risa> llegando a un puerto mucho mejor, digamos. Exacto uno está aprendiendo también, ¿no? Cuando aprender a dirigir es eso también. Exacto. Eh, entonces, ahora que, digamos, que, que nos expusimos, digamos, que, que los dos decimos de esto, esto lo equivocamos, es muy importante el que no apurarse como DM. La historia puede esperar. Y... Y es como decía Lordi, no hay na, no hay, vos cuando pasa todo eso te quedás así sentado y sos espectador. En ese momento no tenés que hacer nada, porque ya estuviste trabajando para ese momento un montón. Claro, ese es, ese es el premio. <risa> eso es lo que... Exacto. Es. Toda la semana estuviste trabajando para llegar a eso, a que ellos estén completamente inmersos en el mundo y completamente hasta acá de lore, hasta acá de eh, metidos en la historia, y, y ahí es cuando ganas. ahí Es la, victoria, la verdadera victoria del, del Master. De Exacto. Además, eh... Si vos le prestás atención a la charla, ¿cómo se va dando? Vos vas a saber cuándo te toca a vos. Eh, tal vez alguno te haga una pregunta, pero vos vas a saber cuándo continúa la escena desde tu lado. Clave. Clave, clave. Bien. Súper importante el tema apurado. Regulen su necesidad de exponer y explicar y agregar. Agregar, agregar, agregar. Dejen sí. de explorar. Dejen sí, de explorar sí, sí, lo, que, lo que ya han planteado, dejen de explorar. Otra cosa que hablábamos... Eh con, con León en nuestras charlas para preparar los, los streams eh, que yo le comentaba que algo que aprendí a hacer mucho eh, ahora sobre todo desde la última experiencia temiando, es que eh, permito más eso o sea dejo que vuelvan los jugadores a explorar lugares o, o, o secuencias o, o partes de la, de la trama que, que quizás no exploraron de, completamente y uno otra vez, DM Apurado, tiende a, a querer agregar más cosas. Cuando en realidad, si los, si los jugadores todavía tienen inquietudes con respecto a una, loca, a una locación o a, o a un personaje, un, no, un personaje no jugador o algo, dejarlo que lo exploren, vuelvan. Que vuelvan y que vamos de vuelta acá y ahora hay, y hay más cosas acá. Eh, nada, agregar a eso, digamos, al tema del DM de Apurado. Sí, tal cual. Eh, eh, eso entra ahí justamente porque vos siempre querés mostrarle el nuevo puerto el nuevo enemigo, el nuevo ejército, pero eh, todo el, el, el mundo que está ahí atrás sigue estando y tal vez para alguno de los personajes es importante por alguna razón eso es muy muy muy útil para tener en cuenta así que ahora, con esta, creo que esa es la primera herramienta vamos a, sí, sí. a escarbar un poco más eh, ¿por qué consideramos que algunas mesas tienen menos interpretación? Vos dijiste algo recién, es una persona con poca experiencia, a veces le da vergüenza, eh, no entiende de qué se trata. A mí me pasó, lo conté muchas veces, mi timidez me limitaba muchísimo al principio para jugar, no, no podía eh, no podía darle voz a mi personaje. Simplemente reaccionaba a las situaciones alrededor, así que lo único que hacía era tirar los dados cuando me decían. Eh, claro Pero eh, con esto... Cuando vos lo reconoces como DM, que es lo que venías diciendo vos, digamos, que reconocías a alguien con poca experiencia, ¿cómo podemos hacer para estimular la interpretación y agregar drama? Eh, si hay algo que sabemos es que no todas las personas están cómodas con el conflicto, incluso jugando el rol. Eh, es, es difícil para muchas personas discutir algo o generar un, un, un momento de tensión. Eh, es más fácil escapar o evitar eso. Sí, o hasta qué punto tengo que discutir o hasta qué punto me tengo que subir a esta discusión simplemente porque estamos jugando un juego eh, la gente por ahí no sabe hasta dónde eh, hasta dónde empujar estas situaciones Exacto. porque no, no, no es fácil de hecho, no es fácil saberlo en la vida real <risa> no, no, para nada no, las relaciones humanas son complicadísimas Imagínate sí. cuando le agregas tipo una relación vampírica, ¿no? Tú, ya cuando cambias de, sí, de raza es un caos todo. Sí, cualquier cosa. <ríe> bueno, hay, hay algunas cosas que encontramos y que buscamos y escribimos nosotros que están buenas. La primera se llama Play Up, que la encontró Lordi y me parece fantástica, que sí, creo que podéis explicarla. Eh, es un concepto que le escuché a, eh, a algunos de los desarrolladores de Vampiro la Mascarada de la versión eh, de rol en vivo. Apil ha sido pionero de, de eso, digamos, de, de, del rol en vivo y tiene toda una comunidad muy grande de rol en vivo, sobre todo en los países nórdicos en Europa. Eh, y eh, el concepto del play-up es qué hacer cuando alguien tiene que interpretar un personaje y no se siente a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, el, el, eh, en el caso del rol en vivo, quizá uno tiene que, tenía que, ese día le toca hacer de príncipe. Pero es una persona tímida, es una persona que no, no tiene esa, eh, esa facilidad para, para expresarse o para discutir o para... Eh, Pero ¿por qué tendríamos que limitarlo a que no pueda interpretar al príncipe cuando le tocaría hacerlo, si, si le cuesta? No, hagamos que lo haga. Y ahí aparece este concepto play-up, que, eh, que en español sería algo así como levantame la jugada. Me cuesta el ser el príncipe, hoy tengo que ser el príncipe. Play me up, levántenme y ahí es cuando los otros jugadores te empiezan a tratar como el príncipe si durante todo el principio de la partida yo te trato como lo que sos hay un consenso entre toda la, entre toda la gente de que vos sos eh, el príncipe o sos el sacerdote de... O sos, si tenés que cumplir un, punto, un puesto importante un cargo o algo así que los demás te hagan sentir así te traten de esa manera te traten como se trata al príncipe y por más que te cueste a la media hora de que te estuvieron tratando Como el príncipe, te vas a sentir el príncipe claro. Y eso va a mejorar la experiencia Para todos Porque es mucho mejor para la partida Si el que tiene que hacer Este eh, este paladín O esta persona que tiene, que tiene poder O que tiene eh, cierta estatus Se sienta ya De esa manera Y eh, creo que le ayuda mucho Entonces, Me pareció un concepto muy lindo Está buenísimo el concepto, pero ahora cómo lo aplicamos al rol de mesa? Eh, ¿Vos pudiste hacerlo alguna vez? ¿Te sentiste en alguna, alguna situación así, en la que como DM o jugador necesitabas una ayuda exterior y se la pediste al grupo o algo así? No particularmente, no de esa manera, así pensándola, uh -huh. porque esto es algo que, que, con lo que, eh, que he aprendido más recientemente, pero sí me doy cuenta de cuándo lo ha, de cuándo pasa, porque sucede igual por más que no lo racionalices a veces. Eh, yo tengo una campaña larga que, bueno, ahora estaba eh, frenada, pero bueno, en bueno, breve vamos a retomar. De vampiro también. Uh -huh. Y eso, eh, cuando pasa mucho tiempo una partida histórica de vampiro, los personajes muchas veces van a ostentar cargos. Van a ostentar cargos, van a, a tener eh, cierto estatus. Y muchas veces ayuda mucho eso. Eh, si, si, la, si los personajes, perdón, si los jugadores se conocen entre sí, lo van a hacer solo. Si se conocen entre sí y tienen experiencia jugando entre sí, esos lo van a hacer. La mayoría de, de, de, de los jugadores lo van a hacer. Entonces hay que detectarlo y estimularlo. Tal cual? Porque realmente eh, mejora la experiencia de todos. Realmente si, el, si uno tiene un, tiene un cargo y, y se siente como ese cargo, realmente va a poder actuar como ese cargo. Y todos vamos a poder eh, tener al príncipe jugando. Creo que está relacionado con esto, pero a mí me ha pasado... Eh, llegar a la mesa eh, no con pocas ganas sino desintiéndome chicos hoy o tu mal día o lo que sea me está costando un montón me va a costar un montón claro, empezar eh, y, y tipo sincerarme ahí y decirle hoy, hoy me está costando hoy me es difícil pero no sí, quiero claro. dejar de jugar rol porque yo sé que al final del día todo es buenísimo digamos. al final de la partida de rol todo es genial sí, sí, y, y creo que está por ahí relacionado pero, bueno, si tenés un mal día lo peor que puede hacer es no y, jugar y, rol no jugarlo, <ríe> ¿tú ¿tú <ríe> Exacto, exacto eh, No, es un concepto buenísimo Y creo que eh, por ahí una manera De, de hacerlo es eh, Jugar una escena Ponerle, ¿viste la de los lo, en, Cuando los animé están tipo comiendo? Solo están comiendo y, y no hay Nada realmente complicado alrededor Simplemente tal vez el ramen tarde en llegar Una cosa por el estilo eh, Y creo que podría ser una buena idea De, de tenerlo antes de empezar a jugar Eh a un NPC. A mí me pasa el ponerle... Precalentamiento. Exacto, el precalentamiento sería. Una cosa por el estilo, pero de rolito. Es buenísima esa idea. Muy buena. Eh, sí, sí, sí, tal cual. Me encanta el concepto de eso del arp. Nunca lo jugué, pero suena súper interesante. Y... Yo tampoco, pero eso me, me pareció, me rompió la cabeza, me dejó pensando en un montón de cuestiones y digo, wow, esto es... Eh, hay algo acá que, que es muy útil realmente. Tenerlo en cuenta ayuda muchísimo. Y el otro concepto, herramienta, sí. que estuvimos charlando... Eh, que, bueno, que está la planteó León, que es, él lo hace muy bien cuando juega, eh, que es eh, aprender a perder. Que es el fallo, rolear el fallo, rolear lo malo. Exacto. Y, y esto nace de, eh, de que los fallos de los personajes, los fallos que tienen ellos, no, no están realmente atados a los dados. Sí, los dados van a mostrar un momento en el que el personaje no llegó. Pero, no te, pero lo cierto es que vas a fallar y tener éxito en muchas otras cosas... En las que no tuviste que tirar dados. Y, y me refiero a... Y es algo que como Demes hacemos todo el tiempo. Cuando los jugadores tienen éxito en algo... Vos tenés que interpretar al NPC fallando en eso. Y... Eh, cuando te toca jugar... Tenés, te quedan todas esas de, de... Que se te vuelque la comida encima... Eh, tropezarte por la calle son son pequeñas son cosas muy chiquititas en las que el personaje falla pero que hacen hacen muchísimo al desarrollo del mismo y eh, como NPC los NPC lo van a hacer todo el tiempo siempre va a mostrar un NPC que es torpe que se le cae todo que, que mancha la mesa cuando habla eh, qué sé yo que eh, y como DM te toca interpretarlo y a mí realmente me gusta hacer esa parte, es divertido, entonces ¿por qué no aplicarlo en los personajes también? Eh, una de las cosas que charlábamos con Lordi, y es, y, y es verdad, es que muchas veces pasa que los personajes están como considerados siempre con un nivel de consistencia de éxito superior a todos porque siempre están correctos, nunca... Eh, o, o rara vez son así eh, Ahí pasó hace poco, por ejemplo, eh, Max, el personaje de él, está jugando un Cron Guerrero, eh, que es súper torpe y tenía hambre, y fue a una cocina y empezó a mezclar cosas, y comió una pasta que hizo con todo lo que tenía, y se enfermó de en la panza. Eh, y yo no hice. Yo, como DM, no tuve ningún tipo de interacción ahí. Eso fue, salió todo de él. Y es, es exactamente eso a lo que me refiero. Eh, mostrar cuando. O sea, claro, que lo si lo pensás de afuera. O sea, es un jugador que hizo una acción para deliberadamente hacerse un daño a él mismo ¿no? uh -huh. pero porque le pareció que interpretativamente tenía sentido, era rico, era interesante me parece que es un gran ejemplo Exacto, además te sirve mucho para acentuar cosas en, en, en el personaje me acuerdo hace poco tuve la oportunidad de, de participar de la mesa del orden en el stream y mi personaje es muy especial y tenía, tenía un momento en el que le estaban diciendo que era un experto y se subió al caballo eh, entonces, en ese momento Él estaba diciendo Sí, yo soy mejor que yo Y tenía una lata de cerveza encima Y cuando estaba dando algún tipo de charla Fue a tomar cerveza Y viste cuando vos tomás Inclinás el vaso rápido Y se te vuelca todo Bueno, pasó eso Entonces, ese gesto Mostró la realidad del personaje Él estaba subido al caballo No estaba ni a palo a la altura de la situación eh, Y lo demostró con eso Diciendo, ah, sí, yo soy mejor que sé yo Ahí se le cayó todo, digamos Eh... Bueno. Estuvo buenísimo. Por eso aprender a perder me parece una gran herramienta para poder expresar a tu personaje. Es eh... sí, Traer esa herramienta que generalmente la tiene el DM, como decías vos. Eh, usarla como, como jugador le agrega una... Y además también estimula a los demás. Es una cosa... Sos un faro de interpretación para los demás. Porque los otros tienen que reaccionar ante tu torpeza o Ajá. ante tu quirk. O ante tu incapacidad de realizar algo. O, o hacerlo de forma... Eh, ...desprolija, ellos tienen que reaccionar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ver el, el, el elfo, el alto elfo al enano que se tira la cerveza encima, por ejemplo? ¿verdad? ¿Cómo lo va a ver? Y tiene que reaccionar de alguna manera. Eh, y eso es muy lindo, muy rico. Y Lo que tiene es que... Esa, esa situación te da realmente momentos únicos para expresar algo del personaje que eh, rara vez tenés. Porque, por ejemplo... Eh, en mi caso... Yo voy caminando y me tropiezo en la calle con algo, y hay gente alrededor. Yo digo, uy, y le señalo el piso a la gente. Le digo, cuidado con eso. Eh, guarda ahí, ¿entendés? Le advierto a los demás que ahí hay peligro. Y algunas personas persona se ríen, muchos me ignoran, pero... Eh, pues cuando lo sé con un personaje, también puede ser así de gracioso y puede agregar cosas alrededor. Eh, y no tengo ninguna otra forma de expresar mi preocupación por el tropiezo que decirle a la gente, y, y no hay forma... No hay otro escenario en el que yo pueda hacerlo. Eh, ¿Te pasó algo así? ¿Vos eh, usás esto de alguna manera cuando jugás? ¿O viste a alguien eh, hacerlo que te llamó la atención? Yo lo hago bastante, sobre todo porque, porque lo traigo desde, desde la dirección. Lo traigo, son, son, son los vicios que uno agarra dirigiendo. Claro. Eh, que suman mucho a... Pero es que te, ojo, hay que tener cuidado siempre porque hay, hay vicios malos que uno trae de como DM Sí, la sí, magia, sí, sí, sí Que bueno, eso estuvimos charlando un poco la otra vez de... En el <risa> estuvimos hablando un poco de esas de las malas que uno trae eh, Pero bueno, estas son buenas, atesorarlas porque estas, estas sí son buenas eh, Rolear los fallos... Eh. Sí, mis mi personajes están llenos de quirks todo el tiempo <risa> Claro eh, Mi personaje de Johnson Dragons, de mi partida de mesa, es alcohólico ¿Por qué? Porque sí, que es alcohólico está bien alcohólico y va y, y, y no puede parar y arranca el día tomando y, y eso le genera problemas. Por supuesto que le genera problemas. Eh, pero bueno, eh, es así. Digamos, decidí que es así. Y, y uno generalmente cuando tiene, eh, pasa cuando uno viene de dirigir, es más sencillo. Porque uno está más acostumbrado, como decía Bolion, a, a interpretar los errores de los NPC o, los, eh, o las taras o, los, o las pequeñas cosas eh, de los NPCs. Pero también se va, el, el jugador, que no dirige, no viene de dirigir, pero mire, que va obteniendo experiencia jugando, lo va haciendo cada vez más. Va empezando a pensar cada vez más a sus personajes como, como alguien falible, como alguien que obviamente va a tener sus cosas buenas. Quizás es un gran combatiente o quizás es un gran cantante, pero va a haber cosas que no las va a saber hacer. Y, y de hecho, quizás las intenta hacer igual. Si, si, si, si cree lo suficiente en sí mismo, la va a, la va a intentar hacer igual. ¿Y cómo las hace? Representa mucho de su personalidad, y eso hay, hay, hay mucha riqueza, eh. Eh, Ahí, eh, <risas> exacto. Perdón, decidí No, no, iba, ah. iba a hablar, ya que estamos hablando de los personajes y de, de, de la diferente grado de, de experiencia a la hora de rolear. Eh, apoyarse en algo que traen los libros, que esto está en todos los libros, o en casi todos los libros de rol. Eh, las preguntas. ¿Necesitas sí. ayuda? Para tu personaje, para construirlo para, eh, para entenderlo Para interpretarlo El libro generalmente te trae unas preguntas que, le, que te podés hacer O que le podés hacer a tu personaje Para darle forma uh -huh. eh, Nosotros no, no vamos a ahondar particularmente en, en, en las preguntas Que le dan la forma básica a un personaje Que son las que suelen estar en los libros Sino que nos vamos a concentrar en algunas Que se nos fueron ocurriendo Que pueden ayudar eh, a la hora de darle eh, De darle forma, o sea, una tercera dimensión a tu personaje, ¿no? Sí. Eh, es algo que llamamos... El, el, el, es el juego de las 20 preguntas, que es un, es un el concepto que con el color de que viene en los manuales, en los que vos respondes a pregunta desde tu personaje y vas con, conociéndolo, porque con, para agregar drama, para interpretar a tu personaje necesitas conocerlo, clave. Eh, Fundamental. Entonces, eh, creo que una de las primeras eh, preguntas que... Que estuvimos diciendo Las que agregamos son diferentes <risa> Las que van a ver en el libro, digamos Son raras, tal vez eh, Pero están buenísimas para realmente entender en profundidad A lo que vos vas a jugar Entonces eh, Por ejemplo Algo que es posible que suceda En la mesa de rol ¿Cómo reacciona tu personaje ante un conflicto? Supongamos que ¿Cómo reacciona tu personaje que uno de tu grupo le roga a otro de tu grupo O... Eh, Cómo reacciona tu personaje a que, de repente, son criminales De repente tienen que ir por ahí y, qué sé yo, saqueando cosas eh, O al revés ¿Por qué decimos que aprofundí esto? Porque son, para mí, las preguntas realmente complicadas de responder. Porque, por ejemplo, esas preguntas van más allá del alineamiento. Exacto. Por ejemplo, en un juego como Dungeons and Dragons tenés un alineamiento que te guía en esas cosas, pero no necesariamente responde esas preguntas. Porque el tipo que es legal, si se ve criminal en algún momento, que su parte está en esa, quizá lo intenta justificar. Claro. Quizá tiene una, una, una tolerancia a ese tipo de vida si lo puede justificar como que hay un, un objetivo atrás de eso, quizá lo puede sostener. Uh -huh. Entonces dice mucho de eso del personaje, de la flexibilidad o no de sus, de sus eh, convicciones. ¿verdad? Y está a modo de prevención. Claro. <risa> porque a veces, a veces las partidas van para el lado, eh, el crimen es algo eh, que suele suceder, digamos, porque de alguna manera te vas a enfrentar a una autoridad. <risa> Eh, ¿En, algún punto? en algún punto Y bueno, el, el crimen es romper las leyes digamos Hay que ver quienes las escriben también eh, Pero es súper importante Hay una pregunta que, que vos me contaste recién hace un rato Que me pareció maravillosa Y es eh, ¿Cómo tu personaje reacciona a la muerte? Saber esto Desde el principio o bien temprano En la partida, me parece brillante eh, Siento que tus personajes se, se, se acerca al combate de otra manera es otro, otro approach contame, claro. eh, eh, contame eh, siempre contá. me pregunto eso ¿qué, qué, cuál es la relación que tiene con la muerte cómo la ve eh, la ve como un descanso la ve como, como, el, como un castigo la ve como, eh, como reunirse con su deidad quizá eh, o le teme quizá le teme eh, de una forma irracional y, y, y todos son personajes jugables. Todos, no, es que no, no es que no se van a enfrentar al peligro, quizá, o, o no van a ser héroes. Sí, quizá lo van a hacer, pero de forma diferente. Eh, y eso te hace. le da mucha forma al personaje. Eh, es, es un guerrero que está listo para morir en cualquier momento por una buena causa. Eh, o simplemente es un cobarde que quiere llevarse su tajada lo más barato posible. Eh, yo creo que ayuda mucho, ayuda mucho. Y es, eh, y es muy fácil no planteárselo antes. Es que es tan fácil justamente eso, lo es, como que cuando lo dijiste me quedé pensando mucho en, en, en, en, en NPCs míos incluso, personajes que simplemente apareció un combate y reaccionaban en el combate. Y rara vez eh, el peligro era, sucedía, cuando de alguna manera me llegaban golpes fuertes. Había una situación re compleja invocada en un bicho gigante Y el peligro del combate está realmente levantar las armas y empezar a pelear No es cuando ya estás peleando eh, Y es súper importante eso eh, Que darse cuenta del peligro de los personajes Y el peligro es ese realmente, digamos, con, y, eh, morir Y cómo reacciona tu personaje ante eso me parece brillante eh, También relacionado a eso, eh, abre varias puertas ¡Claro! Eh, por ejemplo, preguntarte por qué, si le teme o no le teme, ¿por qué no le teme y le teme? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no teme a la muerte? Puede ser más fácil de explicar, pero ¿por qué le teme eh, que viene, tuvo un trauma? ¿La vio muy de cerca en algún momento? ¿Tuvo una vida tan cómoda que realmente la perspectiva de, de, de lo aterra? Eh? Por, y eso te ayuda a pensar qué fue lo mejor que le pasó a este personaje y qué fue lo peor. Sí, eh, sí, sí, tal cual Las mochilas que trae y, tanto, y las buenas, ¿qué, qué cosas buenas aprendió de y, y obviamente, saber más sobre tu personaje ayuda a interpretarlo mucho mejor Definitivamente eh, a, a, a, Anotamos una serie de preguntas y esa es una que me pareció muy buena digamos. ¿Qué es lo que te gusta cuando las cosas salen bien? ¿Y eh, qué es lo que no te gusta cuando las cosas salen mal? Porque eh, tenés una manera de celebrar o ponerte mal cuando sucede algo y está bueno saberlo, está bueno saberlo eh, la, fíjate cómo reaccionas vos Yo cuando, cuando algo sale mal digo, uy, qué bajón y, y mi primera reacción, incluso, es buscar una solución yo tarde, Me cuesta mucho eh, decir qué bajón Y quedarme en que está todo mal Y tipo, sufrir un rato, ponele eh, Yo tengo que encontrar una solución Y esa es la idea de la respuesta Cómo tu personaje va a reaccionar a esa situación Sí. O sea, no todo el mundo es así, hay gente que se que necesita transitar por el U uh, qué bajón. Exacto, necesita, bueno, uh, qué garrón. Me tengo que quedar un rato acá recapacitando y recién después puedo volver a reaccionar. O, gente, o se creo, enoja. Tiene la necesidad de, o, o se enoja, o sí. O, Exacto. Mucha, mucha, mucho color hay ahí para el personaje. Uh -huh. y, y son. Lo cierto es que son preguntas que vos te vas a responder en tu personaje y tal vez no las apliques No importa eso, lo importante es que ya tenés esa información Y alguien te va a hacer enojar en la partida No, te, no Seguro que hay alguien, o tu compañero o algún NPC, alguien lo va a hacer eh, Después, digamos, descarbando un poco más, a, más ahí hay, hay otras cosas interesantes que es eh, ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de, la inter, de, de las interacciones de tu personaje? Eh, ¿Es alguien que se queda callado? ¿Que prefiere evitar discusiones? ¿O, o, o recuadrado re y se queda discutiendo hasta que nadie quede despierto? Eh, eh, no se va a dormir nadie hasta que no terminamos de decidir qué vamos a hacer con el tesoro. Exacto. ¿Cómo dividimos ¿Vamos la última a donar a moneda? Los ¿O nos lo vamos a quedar nosotros? ¿Qué vamos a decir? Pero ya. Ya. Ya o vamos a estar hasta la semana que viene. No eh, me voy a mover de acá. Eso está bueno saberlo. Y ahora. Es importante que eh, también tu personaje aprenda. A veces va a fluctuar esto. Eh, supongamos que eh, es una de estas personas que se enoja y discute y qué sé yo. Y tal vez lo empieza a hacer, lo empieza a hacer. Y en un punto se da cuenta, digamos, que tal vez no es la mejor forma de, de, de, de estar con un grupo. Y en algún punto dice, che, eh, vamos, a, vamos a dormir, mañana vemos qué hacemos. Claro, <risa> charlemos con la almohada y vemos qué pasa. Hay, eh, hay, eh, hay posibilidad de crecimiento También en esas cosas uh -huh, Exacto eh, Y así mismo, digamos Con el tema de las interacciones eh, es, le, es una persona más de grupo Es una persona más privada Es una persona que, que le gusta más escucharse a sí mismo o, Y estar tipo Exponiendo eh, ¿Qué es? ¿Cuál es el punto fuerte de su interacción? ¿Cómo es esta persona? Súper, súper importante Gran pregunta, eh, me pareció ¿Y Estas eh. cosas yo creo que ayudan a, a, a darnos cuenta de que la interpretación o el drama o, o, o, la, o el rol, como lo llaman algunos específicamente, eh, no está solamente en eh, hacer una voz, en representar tu personaje de una forma, eh, no sé ser lo extrovertido suficiente como para ponerte a hacer una voz, un acento, eh, o una cara, eh, realmente no es necesario para, para agregar la interpretación y drama a eso, o sea, no es... No es eh, hay un montón de herramientas que uno tiene eh, O sea, puede llegar después Todo eso o sea, Darse cuenta de que eso no, no, no es una eh, Nadie te lo va a pedir Si viene, vendrá cuando te sientas más cómodo Cuando te sientas más eh, Cuando tengas un grupo de gente que te haga sentir de que, podés, que podés empezar a probar esas cosas es, eh, Viene después Hay un montón de herramientas antes para hacer Para probar Que, que te van a ayudar mucho Y, y realmente eh, Todas vienen de la mano de conocer a tu personaje por eso el tema de las preguntas Sí, sí, sí, tal cual eh, antes, antes de seguir al, al siguiente punto eh, Esto es algo que vos dijiste Que, que, que es un poco lo de, Que es lo mejor y que es lo peor que le pasó eh, hay, hay, hay un, un, el, el ejemplo que anotamos acá eh, Me parece genial Me parece muy bueno eh, Que es, eh, ahí está el enano Diciendo, bueno, vamos a tomar una cerveza en la taberna y, y alguien tímido dice, pero realmente vamos a ir a, ir a la taberna a tomar una cerveza, está lleno de gente, eh, hay mucho ruido, eh, tenemos ¿Van cerveza... un montón de preguntas. Sí, sí, sí, sí, tenemos cerveza en casa, cosas por el estilo. Eh. <risa> <risa> eh, tal vez alguien tímido evitaría una situación así, o incluso alguien que... que no, no, no prefiere, digamos, grande conglomerada de gente eh. Claro, o el, el, el ranger, el explorador que quiere dice, ¿por qué no compramos la cerveza y nos vamos a hacer un campamento afuera de la ciudad y lo tomamos afuera? Claro Eso puede definir lo que va a pasar en la sesión directamente digamos, uh -huh. esa, esa interacción de uno queriendo hacer una cosa y el otro otra eh, puede determinar una sesión completamente de forma positiva digamos, de forma interesante y, y esos son pequeños momentos de drama eh, que ayudan también al desarrollo del grupo eh, el enano le dice... No, vámonos a esta no te preocupes, va a estar todo bien. Nos sentamos en un rincón donde haya menos gente. Y ahí ves como el enano... Eh, invitó al otro a su ámbito. Pero cuidando los límites de esa persona también. Eh, y ahí ese, el vínculo de amistad entre estos personajes va, va a crecer. Y se va, se va a endurecer. Y va a ser buenísimo. Eh, Total. Totalmente. Bueno, bueno esto lo lleva al siguiente punto Sí, sí, sí. sí. que es menos eh, más problemático que es literalmente los conflictos de intereses en el grupo porque no siempre va, va a pasar esto de que el enano le diga che vamos a la taberna pero vamos un, a, un, a un lugar o vamos y compramos un tonel y lo tomamos en el, en el campamento eh, no siempre va a pasar eso de hecho sabemos muy bien que 75% de las veces pasa otra cosa que es que genera un conflicto de intereses que Puede pasar por algo así tan trivial como es dónde vamos a tomar la cerveza, dónde vamos a descansar de, después de nuestra aventura, como cosas más complejas, más atadas a, a la misión, ¿no? a lo que llamamos, eh, a lo que tienen que hacer estos personajes. Eh, y acabo venimos a esto, que expresar la ideología del personaje, que, que está, si está definida gracias a estas preguntas o estas cuestiones, que, estas herramientas que, que, que venimos compartiendo... Eh, esto nos va a dar un personaje con ciertas ideas y ciertas eh, creencias y cierto compás eh, definido. Entonces, a la hora de expresar sus ideas, eh, hay otra hay pequeña ventana de interpretación ahí. No es necesario que uno ponga las ideas o, o las ideologías del personaje arriba de la mesa con el objetivo de modificar lo que está sucediendo. No es necesario. Quizá decir, che, yo no estoy de acuerdo con que matemos a este muchacho. Pero si el grupo está en esa, voy a decirte, ok. No, no, no, mi interés no es eh, hacer un quiebre en cómo la, la, el grupo está llevando las cosas. Pero sí exponer que mi personaje no está tan de acuerdo con él. Y ahí hay, puede haber una discusión, puede haber una, eh, un conflicto interesante. También, por otro lado, yo sí quiero cambiar esto. <risas> claro Entonces, ¿Cómo hago? Y acá viene lo importante En estos, estos momentos en que los personajes la, Las opiniones de los personajes se encuentran Es muy importante Decir las razones por las cuales No estás de acuerdo eh, Por ejemplo el, el, Yo no estoy de acuerdo en matar a estos Porque eh, Los conozco de chiquitos Porque son del barrio y el otro te dice, bueno, sí, pero estos pibes vienen robando todo, todo hace un montón de tiempo y generando, incendiaron la panadería. Eh, y ahí para mí la panadería es súper importante porque era de mi tía. Entonces, no solo exponés eh, la intención de tu personaje, sino que le demostrás a los demás esos pequeños detalles de, de, de, del pasado de tu personaje o las razones y el porqué de su intención. Eh, si esto les pasa a ustedes en la mesa y están dirigiendo, como DM, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Cuando empiezan a pasar, entonces realmente hay dos charlas. Una es qué van a hacer después y la otra es ellos los personajes conociéndose. Es eh, los personajes diciendo... Eh, mi, mi, mi, mi background es tal cosa, mi, mi lo que sea es tal otra. Eh, yo vengo desde este punto Exacto, y se van a exponer y se van a mostrar Entonces, la, super, muy importante es Decir la razón por la cual estás expresando tu opinión En la misma oración eh, Es algo que, que, que contábamos Que pasaba mucho en, en, en, en películas, series, dibujitos, incluso anime eh, El malo dice No me vas a detener, yo voy a ser el, el presidente del mundo Porque el mundo necesita a alguien mejor eh, y yo soy esa persona porque estudié en tal lugar Entonces, en, en ese pequeño discurso eh, Conociste un montón de, de. Primero, está en contra de lo que dijo el otro Y segundo, te dice todas las razones por las cuales está en contra él. explica por qué, claro eh. tenéis un pantallazo de por qué, por lo menos Exacto son eh, Explicar el porqué qué de, de tu intención es clave Les va a ayudar a todos y, y siguiendo con este consejo de la panadería, y el otro dice Ah, mirá, yo fui a esa panadería y me vendió pan podrido Dice un tercer jugador Entonces tal vez Tal vez deberíamos matarlo a todos, dice el tercer jugador y, y entonces ahí se suma otra persona en la charla Y tiene su porqué Tal vez no está a la altura de los otros dos, pero no se va a quedar callado Esto parece lo importante en el grupo Por supuesto eh, algo importante también que, que hay que aclarar o que quizá vale la pena aclarar eh, desde el, de, esto de, desde el punto de, de vista del máster, del, del master, el DM eh, pero desde el lado del jugador cuando uno se encuentra en ese tipo de situaciones darse cuenta también que la las interacciones estas opuestas entre los jugadores deberían ser eh, para permitirnos saber más sobre las motivaciones y, la, y, y el background de los jugadores no para trabar la partida exacto entonces tratar de de, eh, de ser otra vez volvemos a la empatía digamos de darse cuenta que esto tiene que mostrar no tiene que eh, tiene que sumar no tiene que restar a la historia digamos no tiene que generar conflicto que después quizá no es tan importante eh, o, o enroscarse gener que generar bronca entre los personajes no la idea es que todos tengan un, poco de, un momentito, como decíamos antes, la ventana de interpretación. Generar una ventana de interpretación de, en este caso, desde el conflicto. Eh, pero bueno, no es necesario ir al, al, al, al PVP o a que, de, a, a que una cuestión dice, bueno, le tengo que intentar persuadirlo mecánicamente al otro personaje para que crea lo mismo que yo. No es necesario llegar a eso. Eh, si, si tu mesa juega eso, está súper bien, súper respetable, eh, pero no es necesario. Si lo que estamos intentando es hacer, estimular la interpretación, yo creo que tiene que venir más por el lado de ayudar a revelar más cosas de los personajes o, de sus, o a construir mejores relaciones entre ellos. Y eso también lo enganchamos digamos, como lo que decíamos antes, que es responsabilidad del DM cuando estas situaciones están roleando los personajes entre ellos, reconocer el momento que le toca a él. Entonces, si los dos personajes están discutiendo fuerte y está llegando al punto de quiebre, ahí es donde te toca jugar a vos y agregar algo a la historia que eh, disipe la atención y, y enfoque la atención del grupo en otra cosa. El grupo va a tener que resolver eso y después va a volver a esta charla con otra situación encima, tal vez descansando, eh, tal vez con otro punto de vista nuevo. Sí, tal vez estos dos personajes que estaban encontrándose y que cada vez estaba escalando más su hostilidad tuvieron que... de repente... Enemigo común tuvieron que pelear juntos Y ahora esta discusión toma otro tono Exacto. Porque ahora yo ya sé que vos recibiste una flecha por mí recién. Pues Entonces yo te puedo, me puedo enojar Me, me puedo dar cuenta de que tu, Tus opiniones no son las mías Pero recién derrotamos A un, a un encuentro trabajando juntos Entonces eh, Empieza a generar un ida y vuelta Porque son, le da más realismo Más, más profundidad eh, la, con, Uno con tu, su compañero de trabajo No está de acuerdo todo el tiempo no. O, tu, o, su, o, tu, o ni siquiera con tu grupo de amigos no, no están de acuerdo todo el tiempo. No importa, no es lo importante estar de acuerdo. Lo importante es que sigamos avanzando, sigamos construyendo. Eh, y tal cual. Eh, y, perdón, dale. No, no, sí, sí. Eso, eh, sí. A veces es, incluso es mejor no estar de acuerdo todo el tiempo, porque eh, no vas, no, Una persona no puede estar con lo correcto todo el tiempo, menos un grupo, así. es mejor tener varios puntos de vista para que eh, crezcamos todos para, para varios lados. ¿Te pasó a vos alguna vez, eh, como DM, como jugador, digamos, que se escale una situación así, eh, en la que tenga ya dos o, dos o más puntos de vista y, eh, y no haberla resuelto como DM, o que el DM no haya dado el paso adelante? Eh, mira, se me ocurre una hace no tanto. Yo como jugador, donde eh, creo que el, el DM no o no interpretó la situación, o bueno, también que yo no tenía tanta experiencia, eh, pero bueno, éramos dos jugadores dentro de todos experimentados y lo manejamos con eh, rol, pero el, el máster en un momento me dijo, che, esto está yendo para el lado del conflicto, vamos a tener un problema, o sea, yo le aclaré, no, no pasa nada. Eh, no, conocemos roleando, digamos a, estamos agregando color, digamos, no vamos a llevarlo a, a, al punto de que complique las cosas digamos, solo, solo nos estamos divirtiendo no, no pasa nada, también eso sirve, sirve aclarar eh, Sí. Eso yo, yo quizá venía acostumbrado a que dirija, a que me dirija a otra gente que tiene otra forma de manejarse y que se daba cuenta de lo que, lo que estábamos haciendo con este otro jugador era, eh, era, un, una, una, era completamente interpretativo, digamos, no estábamos intentando buscar un conflicto ni nada, digamos, solamente estábamos eh, Explorando un aspecto de la relación entre los personajes, digamos, y, y, y el máster me lo planteó, nos, nos lo planteó, me dijo, che, está, está yendo para este lado, avísenme porque tengo que ver cómo, cómo acomodo claro. lo que pasa alrededor, y bueno, no, no te preocupes, digamos, no, no vamos a llegar a esto, simplemente estamos empujando un poquito los límites de la interacción, digamos, pero no, eh, no pasa nada, eh, pero bueno, sí lo he visto que vaya muy mal, eh, ¿Sí? he visto gente que se enoje por una cuestión en la partida y claro, sí. por algo con otro jugador y que no se pueda jugar es... volvemos las interacciones humanas son algo muy complejo, muy delicado eh, por eso vuelvo siempre, yo lo repito y pues, debo ser un disco rayado con esto pero la empatía, pensar en el otro darse cuenta de que el otro quizá tiene un mal día, no... estamos todos viniendo a jugar nos queremos divertir, tratar de eh, aportar a las soluciones, no a los problemas, y si bien los problemas de un rol son divertidos Entender que eh, estamos contando una historia entre todos. Tal cual. Exacto. A mí me, me pasó. Eh, es uno una de, de los recuerdos que tengo así de, de, de dirigir hace mucho. Eh, yo no estaba para nada listo como DM. Eh, para resolver un problema entre dos personas que estaban peleándose. Eh, mi timidez era, era superior. Y. Eh, estaba pasando esto de que ellos estaban discutiendo Y yo cada vez me estaba haciendo más chiquito y, y no sabía cómo resolver, no sabía qué hacer eh, y, y estaba escalando a nivel personal ya todo eh, Terminó a la piña, fue un desastre esa noche eh, Sí, y yo no sabía qué hacer, yo agarré mis cosas, me fui y no lo supe resolver Ahora ya, eh, con agua abajo del puente eh, eh, las herramientas que tengo para, para disolver esa situación son mucho más grandes. Pero es importante que... Eh, sobre todo, digamos, si tenés poca experiencia o sos tímido o no sabes cómo hacerlo... Gran idea eh, en esta situación es decir... Parar todo y decir, chicos, no me siento cómodo con esto. Esto claro. no me gusta. No sé qué está pasando. Explíquenme. <risa> eh, porque a veces... Eh, a veces no se dan cuenta, las personas que están discutiendo están tan metidas ahí adentro y, y, y Olvidas, que, claro. que les es difícil ver para los costados y, y, y, y prestar atención al resto. Eh... Hablando ah, de mira. eso, perdón la interrupción, sí. <risa> ya nos está cortando el tiempo, oh. no sé si quieren dar una, unas muy breves eh, cierres, al menos en la transmisión de, de, de YouTube. Si quieren continuar la charla en el Discord y obviamente en su, en su Twitch, adelante. Pero nosotros nada más avisamos que damos ah, el perfecto. cierre en YouTube. Bueno, está bien. Vamos, no, vamos a cerrar. No, no nos quedaba mucho más que esto. Lo, no, demás, no había mucho más. lo demás era eh, sí, sí, sí, sí. el sí. tema de rolear en combate que estaba bueno, digamos, que los personajes tengan algún tipo de frase. Eh, pero creo que estuvo bueno, esperamos que le haya gustado. Eh, sí. Para que lo hayan disfrutado, que les le sirva a alguien esto, estas cosas que estuvimos craneando, que estuvimos pensando, que... Que sumen, que sumen y que hagan su parte. Esperemos que puedan hacer sus partidas más divertidas, más interesantes. Eh, y si no, eh, hay que buscar, hay que buscar herramientas, hay que buscar formas, porque se puede, se puede, se puede. Y si tienen ustedes otras herramientas, compártanlas, porque es la mejor manera de, de, de usar las herramientas, que las tengamos todos. Así que bueno, exacto. Eh, muchas gracias muchas gracias a toda la gente de canal rolero por organizar esta movida inmensa super súper gigante el trabajo es impresionante lo que están haciendo gran laburo gran laburo eh, gracias por invitarnos Jordi siempre un placer charlar con vos y eh, vamos a cerrar la transmisión acá sí quédense porque queda todo el resto del día hay un montón de cosas más así que eh, disfruten acá Perfecto, pues muchísimas gracias también. Este Les agradecemos, León Lordi, de La Taberna del Rol. También les recomendamos a todos aquellos que nos estén viendo por cualquier medio que tenemos un formulario de evaluación de nuestros contenidos por cada contenido que estén consultando en el, en, en el carnaval. Chequen ese mismo formulario, se aplica para muchas otras cosas. Eh, lo pueden ver, en, están en las ligas en nuestro Discord. Si no, es bit.ly slash evaluación carnaval. Y con eso, pues... Llenen, llenen el formulario, también nuestros ponentes pueden llenar ese formulario porque tiene un apartado como ponente, para mejorar nuestros contenidos, eh, pues cuando regresemos con un segundo carnaval en 2022 bueno, y con eso, ahora sí nos despedimos, Genial. muchas gracias cerramos la transmisión, comenzamos en breves con nuestra siguiente entrevista, chaos chao, chao, chao, chao.